Hola chicos, el día de hoy les enseñaré cómo hacer un bloque, que te mata lentamente para tu juego de Roblox, empecemos. Lo primero que hay que hacer, es poner un aparto bloque. Ahora, en nuestro bloque, insertamos un script. Borramos lo que tiene el script, y pegamos lo que les dejo en la descripción. Aquí en este número 5, lo podemos cambiar por el daño que queremos que reciba el jugador cuando lo toque. Pueden decorar el bloque a su gusto, yo lo decoraré un poquito. Listo, solo nos falta probar el bloque. Esperen que se me quite el force Fiel de XD. Ya, probemos el bloque. Si funciona, me mató rápido, pero eso es porque en el script dejé el número 5, entre más bajo el número, más lento te mata. Voy a poner el número más bajo, para que me mate más lento. Ahora sí, a probar. Esperemos que se quite el force field. Funciona, ahora me quita menos vida, espero les haya gustado este video chicos, el script estará en la descripción, se agradece un like, hasta la próxima, chao.